esta herramienta te ayuda a quitar puntos de ancla para que tu ilustración no pese tanto a esta herramienta la vamos a encontrar debajo de la herramienta de forma tenemos la herramienta de suavizado voy a hacer un pequeño zoom aquí voy a presionar control y barra espaciadora al mismo tiempo y ahora la barra espaciadora clic y arrastrar muy bien voy a presionar en este momento control clic para activar esta, este trazo que está aquí, ¿cómo funciona esta herramienta? Pues muy sencillo, mira, simplemente pasas por encima de un trazo y automáticamente lo va a borrar. ¿Eso qué significa? Que para ilustraciones complejas, ilustrador lo único que está haciendo es quitarte esos puntos que a la larga te van a producir dos problemas: primero, un tamaño increíble en el archivo, y segundo, vas a tener que trabajar punto por punto y va a ser más doloroso. Realmente, esta herramienta es muy buena para quitar ese tipo de puntos. Muchísimas gracias por estar siguiéndonos en este curso, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y nos vemos en la siguiente lección.